Buen día a todos y todas, sean muy bienvenidos a este webinar, Ecosidio, Derecho de la Naturaleza y las Cortes Internacionales. O en portugués, Ecosidio, Derecho de la Naturaleza y las Cortes Internacionales. Um, estoy muy feliz de estar moderando este evento, que es organizado por el Cluster de Justicia Climática del Observatorio Latinoamericano de la Acción Climática, OLAC además de otras organizaciones como la Concertación Regional para la Gestión de Riesgos y el colectivo Ocarete. Serían todos muy bienvenidos. Nuestro idioma como tal será el portugués. Tendremos conferencistas que presentarán en español, otros en portugués. Um, y bueno, para las palabras de bienvenida, le doy la palabra a Liliana Pimentel de OLAC. Adelante, Liliana. Muito grata, a Joyce, muito grata a todos. Então, bom dia ou boa tarde a todos que nos acompanham. É, não vou me desculpar por me expressar na minha língua, mas apenas por não me expressar tão bem em outras línguas. Assim que convido a todos os falantes de português, de espanhol ou os bilingües, para que se unam nessa onda positiva de construir uma coalizão regional latino-americana e carimbenha que busca se compreender nas nossas semelhanças e nas nossas diferenças. É, como disse Joyce, hoje nós não hum, contamos hum. com a tradução simultânea, assim que nos expressamos nas duas línguas ao longo desse webinar, e nos ajudaremos Vamos mutuamente lá. nas discussões é, que seguem via chat pelo Facebook. Eu sou Liliana Pimentel, membro do Observatório LAC, e gostaria de iniciar esse webinar, então, agradecendo primeiramente aos especialistas que aceitaram o nosso convite para compor esse painel e compartilhar a experiência e o seu tempo conosco. Maite Pompu, Chai Surui... Karen Ramírez, Vanessa de Oliveira e Emanuel Lima. Todos serão introduzidos apropriadamente pela moderação de Joyce ao longo desse nosso momento juntos. Uh, o Observatório Latinoamericano Pela Ação Climática, ou LAC, É uma plataforma regional em atividade desde 2019. Nós contamos hoje com mais de 120 especialistas e ativistas de toda a região e cerca de 80 organizações que se somam no monitoramento né, dos avanços regionais eh, na implementação das NDCs por meio da geração desses espaços de intercâmbio de informação como o momento de hoje o OLAC se organiza em quatro clusters, ou grupos, grupos de trabalho, né? e dentre eles o Cluster de Justiça Climática, que tem lançado publicações importantes e organizado painéis, como o nosso, o nosso momento de agora. Assim que agradeço todas essas organizações que nos apoiam, eh, a todos os membros do Observatório, e em especial do nosso Cluster de Justiça Climática, destacando eh, aqueles que se envolveram, Neste, neste evento de uma maneira mais é, profunda, que são Joyce Mendes, Cleotilde Guevara, Carolina Sanabria, que nos acompanha, é, Carola Merria, Mirella Vilassis, Franco Moreno e a minha parceira na coordenação, Carolina Zamprano. Por fim, nós agradecemos também que acompanham por essa transmissão na página do Facebook e que vieram somar essa discussão tão importante. Eu me uno agora aos membros do cluster que estão anonimamente na moderação do nosso chat no Facebook. Convido a todos para interagir conosco livremente, na língua que se sentirem mais confortáveis. É, podem dirigir as perguntas aos panelistas também via chat do Facebook, comentários, né? E inicio convidando a todos que deixem o seu nome, o local de onde se conectam e o que pensam que seja direito da natureza. Eu devolvo a palavra a Joyce, então, que nos explica a dinâmica do webinar e convido a todos que queiram eh, saber mais sobre o observatório e sobre o nosso cluster, para que nos sigam nas redes sociais ou que deixem os seus contatos e nós mandaremos mais informações. Muito obrigada. Muito obrigada, Liliana, pelas palavras. Um, eu vou falar um pouquinho como é, vai ser a nossa agenda proposta. Um, inicialmente, vamos a uh, começar com a Maite a uh, quem vai trazer esse histórico internacional de Cossidio e um pouquinho até a definição. Uh, posteriormente, vamos uh, com a Dra. Vanessa Hasson, ela falará um pouquinho dos conceitos do que, que é o direito, uh, os direitos da natureza, e contextualizando na nossa América Latina. Ah, posteriormente eh, teremos a Chay que será esse caso de, de ação popular juvenil no âmbito ambiental no Brasil depois será Karen Ramirez ah, que vai trazer esse estudo sobre os impactos do monocultivo ah, da cana de açúcar e finalmente o advogado Manuel Lima que trazerá as questões eh, os questionamentos de coloniais das questões de cocidas dos direitos da natura. Natureza. Posteriormente, tenemos 30 minutos para debates o preguntas y finalmente Cleotilde um, llevará a finalizará con las uh, consideraciones finales. Uh, Buen, sean bienvenidos nuevamente y principalmente yo quiero dar la palabra para Maite Mumpo uh, en esta parte en español. Maite es directora de la campaña Stop Ecocidio en España y coordinadora para América Latina. Es licenciada en Derecho, escritora especializada en ética ecológica, sostenibilidad y educación ambiental. Tiene una larga trayectoria de trabajo en derechos humanos, paz y medio ambiente. En colaboración directa con numerosas organizaciones como trabajadora, voluntaria, activista, a la par, que ha dedicado gran parte de su vida a dar charlas y desarrollar proyectos de concienciación medioambiental. Maite, bienvenida desde España y toma la palabra, por favor. Hola, eh, buenos días eh, para América, para el continente americano. Eh, buenas tardes para los que estáis en el continente europeo. Pues muchísimas gracias eh, por invitarme a este webinario que, que va a ser muy, muy interesante porque es eh, siempre muy interesante ver cómo se puede cambiar la ley para ajustarse a los tiempos que vivimos y en este caso pues es absolutamente necesario eh, cambiar la ley. Eh, voy a ir, eh, como tengo una presentación de PowerPoint, pero no soy yo la que la, la está pasando, pues eh, voy a ir diciendo, por favor... Eh, si podéis eh, pasar a la primera, bueno, está la primera diapositiva. Hoy uh -huh. que se ha ido. Vale. Yo soy la directora de la campaña Stop Ecocidio y voy a hablar un poquito de qué es lo que ha pasado eh, con estos, este crimen medioambiental, ¿no? En el momento actual en, en el que vi, vivimos estamos siendo testigos de una destrucción eh, sin igual de la naturaleza. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que destruir la vida en la Tierra está permitido legalmente porque no existe ninguna ley que prohíba destruir las bases de la vida, destruir la naturaleza. ¿no? Y debido a ello, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Eh, nuestro mundo está eh, inmerso en una crisis medioambiental. No hay absolutamente ningún rincón del planeta que no esté afectado por la actividad humana y esta actividad está causando un daño enorme. Está causando un daño enorme a la atmósfera, un daño enorme a la tierra, un daño enorme al agua. Toda la biosfera está siendo afectada ¿no? y, y estamos, eh, como sabéis, pues, también inmersos en una crisis eh, climática y en una crisis de biodiversidad en la que nos enfrentamos a la sexta gran extinción de especies y la especie humana está a la cola. De, de esta extinción. Todo este daño que se está produciendo, por favor, ¿puedes pasar a la siguiente? Todo este daño que se está produciendo a nivel planetario eh, tiene un nombre, ecocidio. La palabra ecocidio eh, literalmente viene de parte del latín y parte del griego y significa destruir la casa. Lo que estamos haciendo una parte, gran parte de los seres humanos con nuestra forma de vivir y permitiendo que eh, las corporaciones que vienen de nuestra sociedad eh, destruyan el las bases mismas de la Tierra, y el, hasta, estos, hasta hace muy, muy poquito esta destrucción no se le ponía nombre, ahora ya sí lo tiene, ecocidio. ¿Qué entendemos por ecocidio? El ecocidio es un grave daño, destrucción eh, de la naturaleza, de forma que los seres eh, que la habitan, que habitan este ecosistema o ecosistemas se ven privados del disfrute pacífico de la vida. Y estamos hablando de un daño que es extenso, que es sistemático, muchas veces es transfronterizo. Eh, también está directamente relacionado eh, con violaciones de derechos humanos. Esto es especialmente significativo, como sabéis, en América eh, Latina. Por eso también hablamos de ecocidio cultural. ¿Puedes pasar, por, por favor, a la siguiente? Eh, lo que ocurrió con la palabra ecocidio eh, es muy eh, significativo porque esta palabra fue acuñada en 1970. La primera vez que se utilizó en un foro internacional fue en la cumbre de Estocolmo en 1972. La utilizó el entonces primer ministro sueco Olof Palme para describir lo que había sucedido con el agente naranja en la guerra de Vietnam y eh, empezó a hablarse un poquito de cocidio, empezó a introducirse este término, pero eh, cuando eh, se empezaron a reunir los países para crear la Corte Penal Internacional en los años 90, eh, se estaban barajando varios eh, crímenes, estaban, por supuesto, los grandes crímenes, los crímenes más atroces que puede cometer la humanidad. Hablamos de, de genocidio, de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad y el ecocidio también figuraba entre estos crímenes. Lo que ocurrió fue que por la presión de cuatro grandes potencias, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Holanda, los Países Bajos, pues estos cuatro países obligaron a que se dejara de hablar de cocidio y que se metiera literalmente esta palabra en un cajón, se le echó la llave, eh, se borró el término cocidio de todos los documentos que había hasta el momento en Naciones Unidas y el término desapareció hasta que llegó esta mujer, esta gran mujer llamada Polly Higgins. Polly Higgins era una abogada británica que Un día cuando terminó un juicio en el que defendía los derechos de los trabajadores, ella eh, pensó, eh, aquí hay algo que no funciona porque eh, eh, yo estoy defendiendo los derechos de los trabajadores, pero ¿quién defiende los derechos de la Tierra, de la Tierra como planeta? ¿Quién está defendiendo a, a nuestro planeta contra todos los abusos y violaciones de los derechos que tiene la naturaleza a existir por sí misma? Entonces también eh, se planteaba esta pregunta: ¿cómo creamos un deber legal de cuidar a la tierra? Polly dejó, abandonó su carrera como abogada, vendió su casa, se, fue, se trasladó a un pueblecito pequeño de Inglaterra y allí empezó a investigar, escribió dos libros centrados en lo que había pasado con el ecocidio y cómo habíamos llegado jurídicamente al, al momento en el que estamos viviendo en esto, ahora mismo y eh, entonces eh, comenzó una campaña que en, en 2017 llamará Stop Ecocidio, que es la única campaña que tiene Movimiento Mundial de Protectores de la Tierra. y eh, ¿Puedes pasar por favor a la siguiente diapo? De lo que se trata es eh, realmente que tenemos que transformar todo este daño que estamos causando, eh, tenemos que eh, transformarlo en armonía, tenemos que volver a la armonía que los pueblos originarios del mundo nunca han perdido, pero el resto de la población mundial tenemos que volver a ella. Para volver a ella necesitamos a la ley, es muy muy importante. Eh, cuando hablamos de lo que es la protección eh, de la naturaleza, por un lado, o claro, la protección de cualquier cosa, por un lado tenemos los derechos y por otro lado tenemos la ley. Entonces, eh, para proteger, por ejemplo, el derecho a la vida tenemos la ley, el delito de asesinato. Entonces, eh, lo que nosotros proponemos es crear una ley internacional de ecocidio y que el ecocidio eh, sea el quinto crimen que forma parte de la Corte Penal Internacional para poder proteger los derechos de la naturaleza. ¿Puedes pasar, por favor, a la siguiente, Diapo? Hasta este momento lo que viene pasando es que tenemos en esta base de la pirámide que explica eh, cómo funciona la ley, pues tenemos por un lado abajo de la pirámide la ley blanda por ejemplo el acuerdo de París eh, que se llegó a este acuerdo en las reuniones de la COP del, en las reuniones del cambio climático a nivel mundial, pero es un acuerdo que no es vinculante al que se unen los países pero al no ser vinculante los gobiernos lo que están haciendo hasta el momento es que dicen sí, sí, nosotros estamos muy preocupados por este tema y vamos a, a, a, a firmar este acuerdo y vamos a ponerlo eh, en funcionamiento. Pero como no es vinculante, pues esto está fallando porque los gobiernos no están cumpliendo con su palabra. Así que una ley blanda pues no protege a nadie. Un poco por encima de esta ley blanda tenemos a la ley civil. La mayoría de las, eh, cuando se han producido accidentes o cuando corporaciones, que son las principales causantes de cocidios, eh, cuando una corporación ha producido una contaminación masiva o ha destruido un ecosistema, los, las comunidades que, viven, eh, que vivían cerca de ese, ese ecosistema o dentro de ese ecosistema han llevado a juicio a esta corporaciones pero las han llevado a través de la ley civil y la ley civil lo único que hace es condenar a multas. Las empresas, las corporaciones, ya meten dentro de sus presupuestos una partida para pagar la multa a la que van a ser eh, potencialmente condenadas a pagar por realizar este ecocidio. Y económicamente no les supone nada. Quizás el año en los presupuestos de ese año sí que se ven afectadas por el pago de, de esa multa, pero al año siguiente pues siguen con su actividad, incluso teniendo mayores ganancias. Es decir, la ley civil, este mantra que tanto se ha repetido, por lo menos de parte de las organizaciones ecologistas en el mundo occidental, de que quien contamina paga, al final a quien ha salido beneficiando ha sido a las grandes empresas. Entonces, aquí claramente lo que necesitamos es la ley Penal. Necesitamos la ley penal porque con la ley penal lo que hacemos es establecer la cadena de responsabilidades individuales que causan un ecocidio. Hablamos que, de que los directores ejecutivos de las empresas se pueden sentar en el banquillo de acusados, los miembros de gobierno que han dado permisos para que se produzca un ecocidio, los directores de banco que han dado dinero para que se produzca esa actividad ecocida y aquí sí que se protege a la sociedad. Y necesariamente, cuando hablamos de cocidio, eh, hablamos de, co de cocidio a nivel planetario, y lo que necesitamos para proteger a la Tierra es una ley que entre dentro de la jurisdicción universal. ¿Puedes, por favor, pasar a la siguiente diapositiva? Eh, Poli Higgins estudió las diferentes maneras de eh, lograr esta ley para proteger a la tierra, la ley del ecocidio, y se dio cuenta de que el mejor estamento para producirla era la Corte Penal Internacional, porque el tribunal ya existe y porque también ya se ha producido una modificación del Estatuto de Roma, que es el documento que rige la Corte Penal Internacional. En la actualidad están cuatro crímenes, el genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, los crímenes de agresión, hace falta... Este quinto crimen. También es muy importante el señalar que una vez que este crimen se, se introduzca, se apruebe la enmienda del Estatuto de Roma y se introduzca en el Estatuto de Roma, conforme los países lo vayan ratificando, formará parte de las legislaciones nacionales. Por eso también es muy interesante la, la vía de la Corte Penal Internacional. Y ya eh, para terminar, por favor, la siguiente diapo. Eh, deciros que eh, desde Stop Ecocidio convocamos en enero a un panel de juristas internacionales de renombres que eh, han estado redactando una definición de ecocidio porque es muy importante que en el momento de crear la ley se cree una ley que de verdad proteja la tierra, una ley que proteja a la tierra y a sus habitantes y que no proteja a las corporaciones o a los causantes de ecocidio, pero también había que tener un equilibrio y eh, tenía que ser una ley, tiene que ser una ley que los gobiernos que van a apostar por ella, pues estén de acuerdo en sacarla adelante. Y deciros que falta ya muy poquito, dentro de dos semanas, este panel de juristas va a hacer público esta definición de ecocidio Y bueno, pues eh, ya la, la siguiente filmina... Eh, Diapo, eh, pues hasta aquí mi presentación. Como somos muchos ponentes, eh, no quiero robar más tiempo, pero por supuesto que cualquier duda que tengáis, y bueno, estoy aquí a vuestra disposición en este caminar de que cambiando la ley protege, tenemos que proteger al planeta y ya para también terminar, decir que eh, necesitamos esta ley, es cierto, la necesitamos porque necesitamos crear este marco jurídico para que todas las personas que están realizando campañas de protección de la naturaleza y de derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades puedan acogerse a ella, pero eh, hay una parte que también tenemos que cambiar de forma individual, que es nuestros corazones y nuestro eh, saber hacer y cómo nos relacionamos con en el, nuestra madre tierra. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Malte, realmente por esa contextualización, y no solo contextualización, sino entender dónde nace el movimiento como tal de la sociedad civil eh, en relación al a reconocimiento, el reconocimiento nuevamente, ¿verdad? del ver, ecocidio dentro del Estatuto de Roma. Muchísimas gracias. Solo les recordamos um, a quienes nos están acompañando desde Facebook que pueden hacer sus preguntas o comentarios en el chat. Y básicamente, bueno, uh, ahora vamos a continuar con la doctora Vanessa Hassinger Riveira, era doctora en Derechos a la Naturaleza, maestra especialista en Derecho Ambiental, especialista del programa Harmony with Nature, da ONU, abogada, fundadora de OSIP Mapas donde articula por medio de advocacy a propósito de ley que reconoce los derechos de la naturaleza en la legislación brasileira? Um, Se muy bien, doctora Vanessa. Muchas gracias, Joyce. Eh, voy a hablar, por tanto, en, en portugués. Me gusta mucho la unión de, de, de las dos lenguas eh, para formar mi mejor portugués. Pero hoy con esta propuesta de, de unión, das duas línguas, vou falar em português, despacito. Eh, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar com vocês, de um, poder unir essas propostas do ecocídio e dos direitos da natureza. Eu tive a oportunidade de fazer uma conferência, um webinar como esse, com a Jojo Meta, e foi muito interessante porque foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de fazer essa conversa com uma de suas líderes, agora aqui com a Maitê, e nessa, nesse webinário nós chegamos juntas à, à conclusão de que o ecocídio é a proposta de inserção dos direitos da natureza na esfera penal, na lei e, no caso, numa lei internacional. No nosso movimento dos direitos da natureza, que é um movimento internacional e mundial, nós concentramos nossas ações em diversas organizações internacionais, sendo uma delas as Nações Unidas, e no âmbito da Organização das Nações Unidas, nós temos o programa Harmony with Nature, do qual eu faço parte, e o objetivo do programa é, é a promulgação de uma declaração universal dos direitos da Mãe Terra. Na incidência de cada um dos nossos países e localidades, eu, no meu caso, trabalho com essa incidência na legislação municipal. E foi muito interessante aprender um pouco mais com a Maite que me antecedeu, a respeito do ecocídio, em relação à expressão ecocídio. É, ela dice que é uma expresión que significa destruir a casa. Até então, yo estaba associando a, a superación do aspecto antropocêntrico, é, do crime do homicídio, o até do genocídio, que pressupõe una visión antropocêntrica y e protege apenas aos seres humanos, y e no considera os demais seres da Terra interdependentes que son de nosotros seres humanos. Depois eu fiz uma correlação, algo que eu trouxe, inclusive, para as minhas pesquisas e para o meu livro Direitos da Natureza, com o suicídio. O ecocídio seria um suicídio, naquela minha visão, é, que é cometido hum, sem a ação direta como o suicídio traz, mas significa, ao final e ao cabo, um suicídio, porque se eu cometo a destruição dos demais seres desta madreterra que comigo se comunicam em interdependência, eu estou aniquilando minha própria vida. Entendi agora que não é apenas isso, né? O que a concepção original não é essa, mas na concepção do suicídio que eu trago para minha pesquisa, tem muita correlação, porque para nós, no âmbito das pesquisas dos direitos da natureza, o suicídio seria a expressão máxima da desconexão do ser humano com os demais membros da natureza, inclusive com os demais seres humanos, e nisso há muita correlação. De modo que os direitos da natureza, na nossa perspectiva, na minha perspectiva em particular, ele uh, trabalha muito mais desde a base da lei, desde a função primeira da lei, que é a função de orientar uma comunidade, de orientar a sociedade, essa é a função de uma norma que é posta para a necessidade dos seres humanos, os demais membros da natureza não necessitam de lei para compreender dessa relação orgânica e natural que se dá em interdependência na natureza. Mas como os seres humanos precisaram e ainda precisam, precisamos trazer e precisávamos e trouxemos e agora no Brasil já contamos com três leis aprovadas em âmbito municipal, reconhecendo os direitos da natureza naquele território. E o que significa isso? Não significa que temos apenas mais uma lei para somar com um vastíssimo repertório é, legislativo é, dentro desse arcabouço jurídico que nós chamamos em direito, para mais uma vez é, reforçarmos é, o peticionamento e uh, o contencioso, né, a luta na esfera do poder judiciário para fazer cumprir um direito que é um direito nosso também, esse de viver em harmonia com a natureza. Aliás, essa é uma, é uma da, da apresentação belíssima da Maite vi também essa sinergia da harmonia, do objetivo da harmonia. É este o objetivo e um princípio, primeiro, de los derechos de la naturaleza, el principio de la armonía con la naturaleza, de ahí incluso el nombre del programa de la ONU, Harmony with Nature. É, de modo que el presupuesto de la ley y e la ley, sobre todo, del modo como nós hemos tratado en em ámbito municipal, tiene ese objetivo de trazer los principios que gravitacionam em, alrededor de esta propuesta de reconocimiento, que nos llevan a entender e a ampliar nossas consciências e daqueles que nos cercam para o fato de que nós somos seres interdependentes. No Brasil, pelo menos, nós temos uma lei ambiental, uma lei de crimes ambientais, uma lei para proteger a natureza, especialmente em relação ao cometimento de crimes. Portanto, para nós, no Brasil, não seria uma novidade. Nós temos um arcabouço jurídico no Brasil em termos de proteção da natureza vastíssimo, complexo, muito bem elaborado, mas ineficiente. Além não se cumpre porque as pessoas não conseguem ainda despertar para o fato dessa interdependência e o fato de que ao cometer um dano, ao cometer um atentado contra a vida de um outro ser que conosco mesmo integra essa teia da vida, estamos cometendo é, este que é o ecocídio ou o suicídio. É, portanto, a cultura dos direitos da natureza, na nossa perspectiva, é, ao menos da minha perspectiva, é uma cultura de paz. É uma cultura que quer atuar desde a base para que a gente possa, é, finalmente, internalizar e sentir e perceber dessa interdependência entre todos os seres, e, e aí eu compactuo muito com a Maite quando ela diz que ao final, ao cabo, é, o que mais importa, ou que não deixemos de lado também, aquilo que toca aos corações, adoro essa palavra em espanhol, corazones, corações". E, eu penso que todas as iniciativas são fundamentais, mesmo a utilização do reconhecimento dos direitos da natureza na promoção da defesa da natureza e desse entendimento, é também uh, muito bem-vindo, porque pode ser uma forma de despertar né, a contenda, a, a condenação, ainda que não seja a forma natural e da inclinação natural dos seres humanos, como uh, nos ensina Humberto Maturana, biólogo chileno que nos deixou há poucas semanas atrás é, para o fato e que, e que nos despertou para o fato de que nós somos fruto de uma biologia do amor nós todos temos uma inclinação natural ao amor este amor o amor da cocriação mas sem deixar de lado essa outra metodologia essa pedagogia da tragédia ou a pedagogia que nós seres humanos ainda necessitamos da contenda, do litígio judicial e das sanções em qualquer esfera, e com muita força, sim, a penal, eu queria lembrar, e já que o nosso webinário trata das incidências dos tribunais, de que o Brasil já possui duas jurisprudências, uma numa corte superior do Brasil, que é o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e a outra no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é um importante tribunal pela importância e complexidade do Estado, esse Estado de São Paulo, e, e as duas reconhecem os direitos da natureza. No, SD, no STJ, é, reconhece na pessoa de um papagaio, um perro, que é um animal, uma ave símbolo do Brasil, é, o verdinho, que teve seus direitos reconhecidos e a dignidade, a sua dignidade enquanto pessoa, papagaio, reconhecida também, inaugurando a jurisprudência das Cortes Superiores no Brasil. E no ano passado tivemos uma, uma decisão lá do TJ de São Paulo, reconhecendo os direitos das abelhas, e muito bonita é, a invocação nessa decisão daquilo que foi o argumento maior do apicultor que teve as abelhas com a, das quais ele, ele era guardião mortas, que foi o amor que ele nutria por aqueles seres que polinizavam eh, toda a região. É, então, eu, eu sei que nós temos pouquíssimo tempo, acho que meu tempo, se não, já acabou, está acabando, eu fico por aqui, me colocando à disposição para qualquer questionamento ou, ou trocas que a gente possa fazer mais tarde na parte dos debates, e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês para trazer e tratar desse tema tão importante. Muito obrigada. Muchas gracias. Muito obrigada, doutora Vanessa. Um, realmente foi interessante trazer esse, né, esse contexto, o caso do Brasil, e também entender essa cultura, né, a cultura de paz, a cultura relacionada aos direitos da natureza. Bom, continuamos com a nossa terceira a palestrante, que é a, a Chay Suruí la activista Paul Paeter Suruí, coordinadora del Movimiento Juventud Indígena de Joraima, conselheira en la Asociación de Defensa Etnoambiental, Canindé, conselheira suplente en el Consejo Estadual de los derechos de la Crianza y de la Adolescente de Juntónia, voluntaria en Gallamundo, y académica de derecho en el Centro Universitario San Lucas, comunicadora indígena, e conselheira global da Aliança Global, amplificando as vozes pela ação climática justa. Seja muito bem-vinda, Jair, muito obrigada por participar. Muito obrigada, né? Eu que agradeço primeiro pelo convite de poder estar aqui falando um pouco com vocês, né? É, eu vou trazer um pouco do caso aqui do Brasil, no qual eu fui um, com mais cinco jovens e uma das proponentes Né, de um processo judicial, porque o Brasil queria mudar as NDCs e assim desrespeitar o Acordo de Paris. Né? É, a gente chamou esse caso de pedalada climática, né, porque o, o Brasil mudou a base do, do cálculo da NDC para poder assim é, eliminar mais gases do efeito estufa, podendo eliminar... É, inclusive más do que el país de España libera durante un um año inteiro Entonces, ustedes pueden imaginar las consecuencias de eso. Yo creo que, viendo la explicación de los demás palestrantes, yo creo que a gente está bien alinhado en lo que, no que a gente viene hablando y e conversando sobre la cuestión de las mudas climáticas. Né? Eu sou ativista, jovem, do povo não, Pai Pessoa. Quando eu participei dessa live, durante o dia não. tão difícil, né? mas, mas eu estava fazendo uma coisa. E aí, né, se o, o que, tudo que foi falado se se alinha muito com o que vem acontecendo. né? No Brasil, a gente vem sofrendo é, por ataques diretos mesmo à questão da política ambiental e à política del eh, derecho de los pueblos indígenas, porque a gente sabe que hoy quien quem está en la base es quien principalmente sofre con las causas y e consecuencias de las climáticas, las poblaciones más vulnerables, principalmente las mujeres indígenas né? que están en esta lucha de frente por una floresta en pie. Y lo que a gente viene vendo não só, eh, no solo en el ámbito estadual, aquí do meu estado de Rondônia que también está sufriendo varios ataques a las unidades de conservación, a gente vem viendo eso a nivel nacional mesmo de Brasil, né, que, que além de, de querer né, dar esa pedalada climática con el objetivo de emitir más, también viene atacando directamente los derechos de los pueblos indígenas. Y e a gente, como fue bien explanado por las las demás, palestrantes, é, está totalmente ligado, né Falar de medio ambiente, falar de Amazônia, é hablar de una discusión global mesmo, né Es hablar del planeta, falar hablar de la vida, y e es hablar de las poblaciones que vivem en la floresta, né Y e que están en luta lucha por la vida del do, do planeta, por la casa de todos nosotros. Y e no podemos dejar esto de lado también, ¿no? No podemos... Pensar que, que defender a floresta, a gente también no está falando de pessoas e das comunidades que vivem estas florestas y e que falam sobre eso há, há mais de 500 años. A gente viene falando isso as nossas vidas inteiras, sobre esta conexión e respeito, principalmente, né, pelo planeta e pela natureza e pelos demais seres vivos que están aquí. Só que, em contrapartida com que o mundo inteiro viene vem falando né, e viene fazendo sobre una mudança, mesmo de pensamiento sobre essa, essa questão da exploración, mesmo o Brasil, ele vem numa política antiambientalista anti e anti eh, povos indígenas, mesmo. Entonces, a gente vê eh, essa tentativa da, da, de mudar a NDC, né, onde. Como expliqué para vocês, seis jóvenes entraron con esta acción, pedindo la anulação de esta nueva NDC, que estaria ferindo o Acuerdo de Paris. Son quatro jovens do Engaja Mundo, que es la organización de la cual faço parte, y más dos de for Future Brasil, que, que entran con esta acción para que o Brasil, para que seja anulada essa nova NDC, e pedindo principalmente também a participação popular da juventude, né? que hoje a juventude antigamente era, era falada e era vista, ai gente, se eu estiver falando muito rápido também, vocês me avisam, tá? Desculpa. Mas vou tentar falar mais devagar. É, então, antigamente a juventude era vista muito como o futuro, o futuro una promesa. Y e a gente continua siendo el futuro, pero hoy a gente es protagonista de esta lucha también por el planeta, porque las consecuencias, a gente ya está sufriendo, consequências consecuencias. La pandemia también es una consecuencia de todo lo que el que planeta viene sufriendo, es una consecuencia de las climáticas, e inclusive ya tem até artículos, ya tem até estudios sobre eso. Entonces, a gente está en luta lucha como juventud, principalmente también para que, que o, o Brasil é, consiga cumprir né, essas metas que foram acordadas no, no Acordo de Paris e, e para anular mesmo essa nova NDC que, que, que foi proposta pelo, pelo então ministro Ricardo Salles. E além disso, a gente pede a la participación popular, no solo de la juventud, sino también de las comunidades tradicionales y e de todos que vêm sofrendo con las consecuencias de las climáticas climáticas. La última, última movimentación que tuvo no en el proceso fue una decisión liminar, donde la jueza va a aceptar que eso era una de preocupações preocupaciones nuestras, porque quando, como a gente está hablando de NDC, Acuerdo de París, y e falando de un um acuerdo a nivel né, mundial, y eh, esta essa ação ela foi proposta na primeira 14 Vara Civil eh, Federal de São Paulo, a gente estava com, né, o, o primeiro receio era que a juíza não aceitasse, mas ela aceitou a ação, apesar de ter indeferido a nossa liminar que a gente já, já está recorrendo, né, mas, o importante é que agora a gente já tem uma ação judicial em curso né, que, que, que exige, que pede que essa nova NDC ela seja revista. Até porque né, dentro do Acordo de Paris, as metas elas nunca podem ser menos ambiciosas. Elas têm sempre que ser mais ambiciosas. E o que o Brasil estava querendo fazer era mudar a meta para ser menos ambiciosa então a gente como juventude se une se articula é, com a ajuda de do pessoal do Observatório do Clima que cederam seus advogados para gente tá entrando com essa ação né para impedir que que isso aconteça e e além disso né é o que a gente como eu já disse o que a gente vê mesmo são ataques diretos né a floresta e y e, e a los e pueblos indígenas y a las comunidades tradicionales, yo né de un um, de um local mismo, da da, de aquí, de la base, de quien está en la tierra indígena, de quien está en la lucha por la floresta aquí en no el territorio, porque lo que a gente viene viendo son são, são ataques, é, a gente viu, por ejemplo, el garimpo dentro de las tierras indígenas, donde hay aldeas sofrendo con... As pessoas están entrando con armas, atirando, em, imagina, em criança, em mulher, e, e, e só por quê? A gente está ali para defender é, a, o nosso território. Né? Hoje, o progresso es visto como é, algo contrario a quien quer proteger a floresta. Né? Então, a gente es visto mesmo como o inimigo do Estado, cuando, na verdade, a, a gente debería estar protegendo a floresta, porque a floresta em pé, ela não não só né, garante a nossa vida, mas ela também é mais lucrativa, né? E as pessoas ainda não entenderam que isso aqui é a, a terra vai ficar, né? Quem quem como foi bem explanado, não lembro se foi pela pela não você foi foi pela Vanessa, né? Que é, é até um, um um suicídio mesmo da nossa parte, né? Porque a terra ela vai ficar. Entonces, eu queria agradecer mais uma vez o, o convite, né? Ah, una coisa que eu acho que é importante da gente estar falando, ya que a gente está aqui no Congresso, é principalmente falando sobre o acordo de Escaso, exatamente sobre eso, que, por ejemplo, a ONU já declaró que os povos indígenas são os melhores protetores da floresta, né? Então, onde há a presença de povos indígenas, tem floresta em pé, tem vida. E o Brasil não ratifica o acordo de escalas, que vai falar principalmente sobre é, a defesa do, dos protetores dos direitos humanos, né? vai falar sobre participação popular, vai falar sobre informação. E o Brasil não ratifica é, esse acordo, sendo o, o, o país mais perigoso para defensores né, de direitos humanos e ambientais. E é isso, gente. Obrigada. E qualquer dúvida, estou aqui. Muito obrigada, Chay. Realmente, demonstra essa importância né da, da ação popular, mas não só da juventude, mas a gente vê essa ação popular né, dos povos tradicionais. E e de, né, de parabenizar também, porque realmente as NDCs, que são as contribuições nacionalmente determinadas, elas realmente devem cobrir com essa justiça Inter e intrageneracional, Especialmente, como usted mencionaba, los compromisos deben ser cada vez más ambiciosos. Y que más que no es también desde la juventud poder eh, impulsar esos procesos a un nivel nacional. Muchas gracias. Bueno, continuamos ahora con Karen Ramírez Cosme, quien es gerente de desarrollo territorial de Provida, química farmacéutica bióloga especialista en agua saneamiento en emergencia desde 2005 coordina es coordinadora de proyectos de desarrollo local organización comunitaria y calidad de agua en Provida adelante Karen y muchísimas gracias por estar aquí bueno muy buenos días y muy buenas tardes para los que están en el otro lado es para nosotros como ProVida y junto con las diferentes organizaciones que hemos eh, realizado esta iniciativa, este estudio, el poderlo presentar en este espacio que creemos que es de suma importancia para no solo eh, conocer los casos, sino que para profundizar también en la sensibilización de la cual eh, se ha hablado de la urgente necesidad de poder sensibilizarnos todas eh, sobre este tema de cómo realmente se está gestando, digamos, este ecocidio y la violación a los derechos humanos y de la naturaleza. Eh, ¿Podemos pasar, por favor? Eh, el, el estudio el cual socializo en esta mañana es el amargo negocio de la caña de azúcar y el cuestionamiento que nos hicimos las organizaciones para ver para quién realmente es este desarrollo. Eh, se habla de que es una un, un agroindustria que está generando desarrollo en los territorios, pero en lo que hemos visto en Colombia, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, que solo es una muestra la que hemos tomado, lo que hemos visto es que no, ha, no existe tal desarrollo. Podemos pasar. El amargo eh, negocio del azúcar también lo hemos tratado de ver desde diferentes perspectivas. Y en este caso, Alianza por la Solidaridad eh, ha contribuido a través de la campaña Tierra, que es una exigibilidad que existe para que las empresas eh, transnacionales y nacionales cumplan y respeten los derechos humanos fundamentales de la población. Eh, hemos estado acompañados de APADEIN, que es una asociación de mujeres en Nicaragua, ASPRODE y PROVIDA en El Salvador, y Madre Selva, que es un colectivo en Guatemala, que eh, un, un colectivo ecologista que viene trabajando históricamente en la defensa del territorio. En la defensa del territorio también nos acompañaron a SOM en Colombia y CRIPDES en El Salvador, que son organizaciones de base que vienen acompañando a las comunidades y que son parte de los territorios donde enfrentan estas, eh, estas violaciones sistemáticas. Podemos pasar. Eh, la agroindustria aumenta la vulnerabilidad y esto lo hemos visto en los cuatro países, ¿verdad? Eh, aumenta la vulnerabilidad no solo por el acaparamiento de la tierra, sino que también por la prepotencia y la discriminación que generan los ingenios azucareros. Existe también una actividad comercial eh, ligada a, a la industria cañera, que es todo el tema de la, de la comercialización de la industria, eh, en sus diferentes eh, modalidades de la azúcar cruda, blanca, pero también ahora existen mercados que están ganando, eh, digamos, como lo que es el alcohol, el etanol y las energías. Y en este caso hay países en Centroamérica donde se realizó el estudio que también existe la modalidad de un, cultivo, un monocultivo de caña verde, o sea, que también es algo de lo que las grandes empresas han estado utilizando. Pasemos al segundo, digamos, componente, que es el acaparamiento de la tierra y la destrucción de los bienes naturales. Nosotros no necesitamos eh, ir muy atrás, ¿verdad? En nuestra historia, en los pueblos de Latinoamérica, el acaparamiento de la tierra se da por los grupos de poder ante la debilidad del Estado de garantizar los bienes de tierra para la, las comunidades y la, los habitantes de los territorios. Eh, en este tema... Nosotros decimos que se ha vuelto a concentrar la tierra a través del monocultivo de la caña porque estamos viendo cómo ahora hay una eh, modalidad diferente y es el que aunque han habido reformas agrarias y han habido un, des, digamos, un despojo de las comunidades de la tierra y una recuperación en algún momento, nos damos cuenta cómo en determinado momento nuevamente a partir de dos décadas el monocultivo de la caña vuelve a acaparar eh, totalmente las tierras, principalmente las más fértiles y las que están cercanas a las fuentes de agua. Ha alterado ¿verdad? Esta, este monocultivo en los cuatro países, eh, hay una deforestación masiva, una degradación ambiental, pérdida total de la biodiversidad, ha invadido las áreas protegidas y ha alterado todo el ciclo hidrológico. Una de las cosas más importantes también es que en los últimos años el acaparamiento de la tierra para el monocultivo ha generado desplazamiento e inseguridad alimentaria. Desde el 2015 para acá, en el corredor seco de Centroamérica, han habido eh, muchas sequías. Y en este caso, esta es una de las que ha abonado a esa zona, ¿verdad? Que se encuentran donde la poca agua que hay no está disponible para las comunidades, para los cultivos de subsistencia, pero sí para los cañeros. La tercera, eh, digamos, eh, que hemos visto nosotros que en la tercera, digamos, hallazgo que se da es que es una demanda en un mercado internacional. ¿Verdad? Una demanda del Reino Unido, de Taiwán, de Estados Unidos, de los chinos, ¿verdad? Que están eh, demandando toda esta gran cantidad de azúcar, ¿verdad? No es algo que se consume. El azúcar, para sus diferentes modalidades, no es algo que se está consumiendo en Centroamérica. La estamos exportando. Y ahí vamos también a ver eh, que las demandas son de mercados internacionales y de grupos de poder que están a lo largo de las élites, que están en Latinoamérica, cumpliendo, digamos, eh, demandas de los mercados internacionales. Podemos pasar a la siguiente. Otra de las cosas es algo que para todos he visto, y es una de las hallazgos que nosotros ven, venimos viendo, que es el, el uso indiscriminado que hay de más de 70 herbicidas. El uso de madurantes químicos que son regados de forma aérea, y una de las cosas es el, el, el incremento a la enfermedad renal crónica. Una de las cosas más importantes en, todo, en toda la zona es que este eh, monocultivo ha generado grandes cinturones de enfermedades renales en las zonas más empobrecidas de, de la zona costa. Y otra de las cosas es que ha, han perdido a través de la contaminación del agua y a través de la contaminación del suelo, en las oportunidades de tener alternativas que sean más sostenibles, como lo son la agroecología y todo el tema de los cultivos orgánicos. Sabemos de cooperativas en el Bajo Lempa, en, en Guatemala y en Colombia, de mujeres y organizaciones que estaban trabajando métodos alternativos y que han perdido estas estos, eh, oportunidades de proyectos sostenible por el tema de la invasión que se genera del monocultivo de la caña. Una de las cuartas eh, cosas que nosotros hemos encontrado en el estudio Podemos Pasar es el aumento de las desigualdades de género. Se dice que mueren más hombres, un 59% de los hombres son hombres los que mueren a causa de la, de la insuficiencia renal, pero lo que no se dice que son las mujeres y, y el trabajo de las mujeres tanto en el hogar las que sostienen todo el empuje de que en estas dichas zonas, eh, en estas zonas, se dice que las mujeres también acompañan ese trabajo. Y no solo acompañan el trabajo durante la faena de llevar agua, de llevar comida a la gente que está trabajando, sino que también en situaciones cuando estas personas ya están enfermas, sufren eh, dos, eh, dos retos. El, el conseguir el sostén de cada día en los cultivos de caña, verdad, en los pañales, y luego, luego hacer toda la labor de cuido y toda la labor de acompañamiento a los enfermos por insuficiencia renal. Y al final es un ciclo vicioso que viene acompañando un ciclo que va de generación en generación. Cuando se hablaba que los derechos humanos son intergeneracionales, eh, los, las colegas que me antecedían también las desigualdades de género y las desigualdades sociales van siendo eh, esa tragedia intergeneracional muchos niños y niñas dejan de estudiar para ir a los a los pañales a trabajar lo que es la, la, la zafra entonces otro podría pasar la siguiente por favor otra de las cosas más importantes que tenemos que analizar es a cambio de qué nosotros estamos viendo que las condiciones laborales de los portadores de caña no cumplen ni están apegadas a ningún código de trabajo. Y cuando hablamos de todos los derechos internacionales, también de las empresas y las transnacionales y las nacionales que trabajan esto, vamos viendo cómo enfrentan que hay convenios firmados en estos cuatro países con la OIT, pero que esto no garantizan que la población esté eh, teniendo, digamos, eh, negociaciones eh, sindicalización y otros derechos fundamentales y las medidas de protección. Todos los, los hombres y mujeres que trabajan en la Rosa de Caña siguen al final una trayectoria que es tarde o temprano para todas igual y es el padecer de insuficiencia renal por dos motivos, por la falta de agua y disponibilidad que tienen en la, en la jornada que hay, pero también el tema del consumo indiscriminado que hay de eh, analgésicos por las jornadas y las grandes faenas que hacen pero también la les están dando en el caso de Guatemala y Nicaragua eh, bebidas hidratantes ¿verdad? que son bebidas energizantes para poder mantener a más gente o un periodo más largo a los jornaleros. ¿podemos pasar a la siguiente por favor? Cuando nosotros vemos la ganancia, y vemos ganancias, salarios y empleo, ponemos el ejemplo de El Salvador, que fue uno de los que una economista hizo una investigación a partir del 2005, 2014, 2015, y vemos que los trabajadores ganan aproximadamente de cada 100 dólares, puede pasar a la siguiente, 76 dólares pasan para los inversionistas. Y una de las cosas más importantes que nosotros encontramos en este estudio es que nadie tiene seguridad ocupacional. <coughs> Más de 3,349 personas sin, sin seguro. Aparte de que jornales pagaron menos del salario menor estipulado. Entonces, y esto se da sistemáticamente en todos los países. Podemos pasar a la, a la siguiente. Eh, los gobiernos plantean de que hay industrias que generan divisas, que generan oportunidades. Pero en este caso, la producción de la caña de azúcar en la zafra en el 2015, 16 y 19 fue aumentando. Pero también eh, los gobiernos no están mitigando los daños que están generando el, el monocultivo de la caña en ninguno de los países. Y aquí vemos un ejemplo, mientras la sequía verdad se daba desde 2015, finales del 2014 hasta el 2016, nosotros vemos cómo ha incrementado y digamos la industria azucarera en El Salvador declara que tuvieron un éxito. Cuando en el año siguiente, en el 2016, los gobiernos declaran crisis por la escasez de agua en el Gran San Salvador. Entonces vamos viendo cómo también no hay Muchas de las organizaciones a partir de la concertación regional para la gestión de riesgo dieron asistencia humanitaria para la sequía, pero eh, los cañeros y en el caso la industria cañera a nivel regional tuvo un superávit en sus importaciones, entonces en sus exportaciones. Entonces eso también nos deja al desnudo que una desigualdad que el monocultivo de la caña... Eh, Plantea y abre más las brechas de desigualdades sociales donde la industria cañera tiene la suficiente agua aún en periodo seco y aún en el corredor seco para sus exportaciones y para generar ganancias y no existe agua para eh, los alimentos de subsistencia o los cultivos de subsistencia y agua para el consumo humano. Pasemos a la siguiente, por favor. También tenemos que frente a esto han habido diferentes luchas. Eh, hay una resistencia, pero también este existe la criminalización, tanto en Guatemala, en el caso de El Salvador, la, la, la criminalización se da a través de la estigmatización de los trabajadores que quieren exigir sus derechos. En Guatemala han habido grandes movilizaciones y en Colombia está la criminalización de la protesta realmente dentro de los cañales. Eh, la siguiente, por favor y creo que entre las recomendaciones a los estados hemos hablado de que los estados están débiles, están co cooptados por el, y controlados por las élites económicas y en este caso en toda Latinoamérica se debate sobre el tema de las leyes generales de agua y en este caso los sectores de la agroindustria de la caña quieren permanecer en los entes rectores, quieren dominar no solo los parlamentos como lo han hecho hasta la fecha, sino que también quieren eh, generar digamos esa perspectiva eh, Percepción a la población de que ellos son grandes consumidores, pero que no son, ni, aca, ni roban, ni acaparan los bienes naturales o el agua. Entonces, a los estados también es cumplir los tratados y convenios internacionales, que son los que no se cumplen del respeto del derecho humano, eh, de a los derechos humanos al medio ambiente, a la biodiversidad y todos los compromisos con el cambio climático. También tenemos eh, algunas recomendaciones que el estudio genera para garantizar el debido cumplimiento de los derechos laborales y el cumplimiento a los tratados internacionales de la OIT, eh, generar legisla legislación robusta con mecanismos que, como lo decía la compañera eh, que nos antecedía, eh, que inició el debate sobre el tema, judicializar los casos y penalizarlos, ya que en este caso, eh, tanto en toda Latinoamérica y en muchos países, el, el contaminador paga y con eso resuelve pero los daños y perjuicios a la población no son, eh, digamos, restablecidos. Y luego el tema de priorizar el agua y el relator para los derechos humanos en la visita que hizo a El Salvador y en otras zonas de Centroamérica planteaba el gran reto de que aquí los consumidores mayoritarios de un 58% hasta un 60% del agua disponible y superficial está prácticamente en manos de la agroindustria cañera. ¿Podemos pasar, por favor? Bueno, la sociedad civil es como la invitación que nos estamos haciendo todas y la convocatoria que nos está llamando a acompañar a las comunidades en los procesos de denuncia y demanda, a poner al servicio, digamos, de las organizaciones todo el tema de generar información sistemática y de afectaciones a la vida. No hay casi documentación de la afectación a la vida en las zonas de, del monocultivo de la caña contribuir a las sinergias que permitan visibilizar estos espacios, por lo cual también agradecemos el espacio que nos han dado para poder, eh, digamos, eh, documentar eh, y poder expresar esta... ...oigan las voces dentro de, de todo lo que eh, nosotros a veces quisieran eh, y es hasta que las voces internacionales se dan, es que eh, los estados pueden, digamos, generar alguna reacción o responder. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida por traer en este caso, realmente, en la perspectiva centroamericana, ese impacto del monocultivo, que muchas veces... Parece que no, no relacionamos ese ciclo, ¿verdad? Dañinas esas eh, externalidades de un sistema, de ese sistema, ¿verdad? Y que realmente se relacionan a un ecocidio. Y como el, el, el genocidio y el ecocidio se ven y, está, y son interligados de, de cierta forma. Gracias. Les recordamos a nuestros participantes comentarios, preguntas por el chat y tenemos también eh, 20, eh, tenemos 24 otros Um, partners que están haciendo retransmisión en sus eh, páginas, uh, en sus fanpages de Facebook, que puedan también redireccionarnos las preguntas a nosotros. Bom, ahora vamos a continuar con Emanuel Fonseca Lima, él es mestre doctorado en Teoría general e Filosofía de Derecho pela USP, especialista en derecho Ambiental pela PUC São Paulo y procurador de Estado de São Paulo, integrante del colectivo Ocaroté. Seja muito bem-vindo, Emanuel, e obrigado por participar. Obrigado, jo obrigado, Joyce. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a, a organização do evento, as conversas estão fantásticas. Eu aprendi bastante aí com as minhas colegas que me antecederam. E eu tenho uma apresentação curta, eu posso compartilhar a terra? Ou eu passo para vocês uma dúvida? Por favor, equipe, o sílipo é perfeito. Compartilhei aqui, vamos ver se eu... Pronto. Acho que aparece aqui. Esse lado não vai dar problema. Bom, eu fiz uma apresentação curta porque eu, eu fico numa situação muito difícil para manter o nível da, das conversas. A, as minhas antecessoras foram muito bem, então isso me deixa até um pouco assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir dar conta? Mas, em compensação, tem um lado bom, porque eu vejo que nas falas de cada uma delas, é, eu vi conexões com, com a fala que eu vou fazer aqui. A gente vai tra tra tratar um pouquinho da, de como a gente pode situar o ecocídio, os direitos da natureza, numa perspectiva decolonial. Então, vou explicar aqui rapidinho. É... Primeiro, acho que a gente precisa deixar muito claro que quando a gente fala em projeto colonial, nós não estamos falando só naquele empreendimento político jurídico que nós vimos do, do tempo da colônia, antes dos países ficarem independentes. Quando a gente fala nesse termo, nós estamos pensando ele numa concepção mais ampla, que ela não vai só na forma de organização política, de um Estado dominar um outro, da, da metrópole dominar a colônia, mas é toda uma forma de pensamento, toda uma forma de concepção de mundo, toda uma, uma forma de você organizar os saberes. Então, a gente vai entender é, por esse termo, tanto um sistema de governo, de, de exploração, como de conhecimento e representação. Alguns autores vão fazer a diferença entre colonialismo e colonialidade. Vão, vão, vão fazer uma cisão entre esses termos. Outros vão dizer que, na verdade, dá para a gente falar em colonialismo, só que numa visão mais ampla. Eu acho que essa distinção, essa diferença para a nossa conversa, ela não vai. É, eu acho que não vale a pena a gente entrar tanto nessa questão de terminologia. Tá? Mas eu gostaria de deixar claro que quando a gente fala em colonialismo, colonialidade, ou quando, pelo menos na forma como eu vou utilizar aqui, nessa acepção mais ampla. Eu coloquei essa imagem aqui, que é do quadro do Jean-Baptiste Hebreu, que é sobre a coroação do Dom Pedro I, que foi o primeiro imperador do Brasil. Eu acho que ela ilustra muito isso. Às vezes a gente tem essa ilusão de que acabou a, a, a, o domínio colonial, os países ficaram independentes já não tem mais que se falar nisso. Né? A gente vê que a estrutura se manteve. Para quem não conhece a história do Brasil, nós, fomos, nós tivemos um período de monarquia e o nosso primeiro imperador, a pessoa que declarou a independência do Brasil, era o filho do rei de Portugal. Então a gente pode ter se livrado politicamente desse de domínio, mas... A, toda a carga que vinha anteriormente dele, toda a forma de organização, ela permaneceu, e até é, hereditariamente, se a gente for pensar. Então, o que, que eu estou querendo dizer com esse projeto colonial? É, em, que, em que âmbitos ele vai se dar? A gente, eu vou fazer uma... Ao, é, relacionar alguns, sem ter pretensão de esgotar o tema. A gente pensa no... Quando a gente tra traz esse empreendimento, ele se desdobrou numa ideia de racismo, numa ideia de etnocentrismo, numa ideia de antropocentrismo, na imposição da sociedade, na questão de sexualidade, identidade de gênero. Tem uma que eu vou dar um spoiler agora, que a gente vai tratar mais adiante, que é a ideia de que o homem e a natureza são entidades separadas, então tudo isso vai vai ter essa origem então quando a gente pensa nessas formas imagina que a gente está pensando no a gente está criando um padrão que veio da, das, do, do mundo eurocentrado o mundo ocidental e aquele é o padrão e tudo que sai tudo que se afasta dele É, a, é o que é o desviante, então aquela é a norma, quanto mais distante daquele padrão, é, mais longe a gente está da norma, mais a gente tem que se adequar, é como se eu pegasse uma única forma de entender o mundo, impusesse para todos os outros, e quem está saindo precisa se adequar, então a gente fala do racismo, a gente não teria tido o um projeto colonial na, na dimensão que ele esteve se não tivesse o racismo aqui tem uma imagem que é um quadro famoso do Modesto Brocos que se chama Redenção de Campo aqui a gente tem a, a gente pode ver a a senhora mais velha que é que é negra aí você já tem a filha dela com a pele mais clara que casa com um homem branco e a filha e a neta sai branca Então, ela já ergue os, o, o, os braços para o céu agradecendo. Então, foi imposto isso. Nós o, Essa estrutura colonial, ela se organizou a partir de uma hierarquia de raças. Ela se a, a, organizou a partir de uma hierarquia de culturas. De eu imaginar, por exemplo, que tudo que vem desse mundo, primeiro da Europa, depois de outros países que estão que aí nesse contexto que a gente chama de ocidental... É, tudo aquilo é melhor, e, tu, e, e quem não está tá fora dele é primitivo, é atrasado, e tudo mais. A gente coloca nesse contexto o homem como centro, sendo o centro de tudo, tudo gira em torno do homem. Então, toda a nossa forma de organização, ela vai girar em torno da figura do homem. tá Então, quando a gente pensa nesse problema, a gente tem que entender, que, e aqui eu lembro da das exposições anteriores, que... É, eles são eles estão sempre relacionados, então a mesma pessoa, o, o, o, o mesma, a mesma base que justificou o racismo é a que justifica, por exemplo, o extrativismo, o modelo de desenvolvimento extrativista, o modelo de desenvolvimento etnocentrado, aliás, a própria ideia de desenvolvimento. Né? Então, vamos aqui para a ideia do antropocentrismo, que é a partir daqui que a gente vai situar nossas reflexões a gente tem uma em algum momento ali da história a gente fez uma separação entre homem e natureza a gente tirou o homem da natureza entendeu que ele era algo que estava deslocado e o que a gente chamava de natureza entendia em um primeiro momento algo como selvagem algo como perigoso algo que precisava ser domado posteriormente, já quando a gente pensa na colonização, ela passa a ser entendida como algo que você pode fragmentar, e que você pode separar o que é útil e o que não é útil, o que tem valor econômico e o que não tem. Então eu começo a falar em recursos naturais, bens naturais, e o modelo de desenvolvimento, ele está em você explorar ao máximo aqueles bens naturais, e aquilo que não tem uma utilidade imediata para o homem, é algo como que você pode que, que se pode descartar. Então, se a gente for pensar, é, eu, eu uso muito aí as imagens do contexto da, da América, mas isso vai se aplicar em muitos outros outros lugares do mundo. Aqui é uma imagem, por exemplo, de uma, uma ilustração da mineração em Potosí. Descobriu a prata, a gente vem o poder colonial, ele explora aquilo ao máximo esgota aqueles recursos, causa um dano ambiental enorme, provoca um dano terrível à saúde das pessoas. Aí eu, eu lembro aqui da frase, fala da Karen, falando sobre a, os problemas de saúde das pessoas que estão envolvidas nessa cultura, nesse monocultivo de cana, de cana de açúcar, e como isso vai trazendo problema. A gente vê que a, ordem, a lógica não mudou. Desculpa, eu travei. É, a gente tem países que hoje são independentes, mas a forma de a gente se relacionar com a natureza, com o mundo não humano, vamos assim dizer, ela continua a mesma. Então, aquele mesmo extrativismo que a gente tinha quando o, os espanhóis, os portugueses chegaram aqui e descobriram no Brasil primeiro o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, depois o ouro, depois o café, ele continua valendo. Hoje nós temos a soja... E tudo aquilo que está ali impedindo, é, seja a necessidade de você conservar, de você preservar o, o, o, uma, a floresta, de você preservar outras formas de ver, de ver o mundo, preservar os territórios indígenas, é visto como obstáculo. Então é por isso que a gente não tem essa dissociação do que é a agressão ao meio ambiente, porque essa forma de desenvolvimento ela é extremamente agressiva, a Vandana Shiva ela não está errada quando ela fala que a gente tem uma guerra contra o planeta, mas ela também ela não é separada da agressão que a gente faz, por exemplo, aos povos indígenas, ou do modelo que é extremamente é, exploratório em relação aos, aos mais pobres. É, é sempre para você conseguir isso, para mandar para o exterior. Né? Então, a gente precisa entender... Que essa forma como a gente tem de, de. Essa forma de desenvolvimento, ela tem uma raiz. Ela vem de algum lugar. A onde a gente coloca a natureza, isso vem de uma concepção de mundo que não necessariamente é de todos. Se a gente ouvir aqui, e eu, eu vi, por exemplo, a fala da Chai, não sei se eu pronunciei correto, é, ela fala: a gente não entende a natureza dessa forma. Para a gente, a gente não vê necessariamente como recurso. Eu lembro muito de uma frase de uma, um pensador indígena, o Ailton Krenak, que ele fala, né? A montanha é meu, a montanha é meu é meu parente, é meu avô. A gente é diferente a forma de você relacionar isso. A gente vê em vários outros contextos. É, essa ideia de separação homem natureza como homem fora, ela é algo que vem de, é um contexto ocidental e que se colocou como hegemônico para o resto do mundo e que ele é reproduzido como se fosse a única verdade possível. E isso vai trazer consequências, porque a nossa forma de organização política, a nossa forma de entender o que é direito, ela ela tem essa origem. Aqui a gente tem um código napoleônico que foi é, modelo para quase todos os códigos civis que vieram a poster, a, posteriormente a ele. Então a gente tem uma a, até a nossa forma de entender o jurídico ela é uma forma que está muito atrelada a uma a um tipo de pensamento que surgiu na Europa e que ela e que ela vai ter reflexo nas instituições em como a gente trabalha certas questões e aqui eu vou incluir por exemplo a ideia de eu pensar a natureza como direito como sujeito de direito é, quando a gente traz essa discussão a gente vê muita resistência entre os advogados entre o, entre os juristas porque, ele, a, porque a nossa noção de pessoa já é outra. A nossa noção de direito já é outra. Eu já ouvi muitas vezes que... Poxa, mas a nossa noção de pessoa, por exemplo, inclui você ter deveres. Quem que vai estabelecer os deveres para a natureza? Então, a gente está preso nessa concepção e quando a gente tenta sair dela... É possível sair? É. Mas é, é difícil. A gente precisa... É, romper um pouco com essa com esse modelo único e, a, e se abrir interculturalmente é, a mesma coisa vai dizer respeito ao ecocídio. A nós falamos aqui da do Tribunal Penal Internacional mas a gente fala muito em direito em em violações e crimes contra a humanidade a nossa noção de com, comunidade ela é muito restrita ao ser humano Dá para se fazer diferente. A gente tem experiências na América fazendo isso, a gente já tem experiências em outros lugares do mundo, mas para isso a gente precisa romper com aquela mesma lógica que pensa naquele direito exclusivamente ocidental, ou que a gente pensa num modo de, de desenvolvimento, de progresso exclusivamente ocidental, ou que a gente pensa numa hierarquia. Ainda que a gente tenha atenuado o discurso, ele permanece baseado em raça, baseado em superioridade de, cultura, de uma cultura sobre a outra, de eu colocar como isso é moderno, o resto é atrasado. Eu acho que o caminho que a gente vai ter que, que trilhar para a gente conseguir fazer frente a esses desafios, inclusive nas nossas instituições, é romper com esse modo de vida dominante. Não estou dizendo que ele é de todo ruim, Não estou dizendo que ele é 100% ruim, que a gente tem que jogar jogar ele fora. Mas a gente entender que ele não é o único, que ele é incompleto, que a gente pode aprender e pode e pode conseguir experiências muito interessantes se abrindo também para outras perspectivas. É, em linhas gerais era essa a minha fala. Eu estou aberto aí para as perguntas. Aqui são as redes sociais do Careté. a gente tem algum material interessante aí sobre essas questões, e... e é isso, muito obrigado. Muito obrigado, Manuel, é realmente é interessante trazer, é importante trazer nesse processo de colonialidade do epocídio, e, e esses questionamentos também, de como decolonializar, também é, mais, não só a definição, mas a futura também a aplicação desse processo. Ok, um, nós estamos é, um pouco tempo, mas tem algumas perguntas, né, é, do público, e eu vou é, a, a primeira seria para a Chay, se tu podes por favor falar especificamente qual ação foi interposta, é, talvez complementar um pouquinho com um, así con la ação que fue interpelada, por favor. No sé si se el está por aquí. Oi, gente. Foi a ação popular, La acción ação que a gente entrou fue ação popular até para não tener nenhum tipo de, de ônus para as personas que, que interporon, para os jovens que interporon, no caso. Né? a ação que a gente achou mais pertinente entrar foi a ação popular. Perfeito, muito obrigada. E uma pergunta para todos os palestrantes em geral. Este, é, vocês é, em têm conhecimento sobre subvenções ou alternativas de financiamento por parte de algunas ONGs para apoyar estos temas actualmente. No sé si alguien desea responder esta pregunta. Es relacionada a, a financiamiento alternativo de financiamiento para ONGs que trabajan en estos temas de ecocidio, derechos de la naturaleza. Ah. Gente, eu não sabia que eu estava no mudo. Não, eu acho que, de fato, quando a gente pensa em ONGs, nós estamos pensando numa, na sociedade civil organizada. E eu, eu acho que a gente chega num tema muito complicado, porque é como pôr isso em prática, porque para botar isso em prática a gente precisa de recurso. Eu acho que a gente pode buscar... É, engajar mais as pessoas, inclusive com contribuições para isso. A gente vê algumas iniciativas nessa linha de você pegar, de você contribuir para aquela iniciativa que você acredita, porque a gente precisa entender que as as energias elas não elas não fazem tudo sozinha. Elas precisam do engajamento das pessoas. Então, eu acho que é um é um, é um caminho, né? E Talvez redes de cooperação internacional, é... mas é um tema difícil. e Aproveitando também, o Emanuel tem uma pergunta aqui para você. diz Como podemos decolonizar, nos decolonizar no dia a dia? Quais são aqueles tips, né, esses conselhos que tu podes compartilhar em relação a isso? E até como poderíamos fazer visível esse novo jeito de decolonização? Bom, decolonizar dia, nosso dia a dia é uma tarefa constante. A gente precisa entender que essa estrutura em que a gente está inserido, ela é, ela é muito forte e às vezes a gente nem percebe. Tem uma frase de uma liderança Mami aqui no Brasil, Davi Kopenawa, em que ele fala, o homem branco ele sonha pouco, mas quando ele sonha, ele sonha com ele mesmo. A gente está muito autocentrado, a gente não consegue enxergar as outras. Eu acho que uma alternativa é a gente começar a ouvir outras perspectivas. É ouvir, por exemplo, as falas que a gente ouviu aqui da, da Chai. Por exemplo, a gente ouvir as perspectivas de povos indígenas, é, tentar achar quem são eles, quem, como como que eles estão falando. Que A gente costuma falar muito para eles, mas a gente escuta pouco. Eu acho que está no nosso papel de ouvir mais. Muito obrigada. E não sei se tem algum comentário ah, em relação né, aos, aos panelistas, os palestrantes. É, gostaria muito de agradecer a participação de vocês. Esse aqui é um webinário introdutório né, do, do tema e a gente tem, né, esse webinário faz parte de uma série de webinários que o LAC está promovendo para a sociedade civil em geral. Bueno, eh, si no tuvimos más preguntas, yo voy a dar la palabra para Cleotilde para hacer pues, las consideraciones finales de nuestro encuentro. Muchísimas, ah. muchísimas, muchísimas gracias por el tiempo que todos han eh, tomado para poder discutir un problema tan importante y eh, tan presente en en nuestro mundo, ¿verdad? que es la vinculación del ecocidio, los derechos, la naturaleza y las cortes internacionales. Quisiera socializar algunas consideraciones, si bien es cierto, no son todas, ¿verdad? Pido las disculpas del caso porque hemos tenido interrupciones durante el proceso, eh, particularmente en El Salvador he eh, tenido interrupciones de energía eléctrica y también interrupciones en los sistemas eh, eh, de los espacios virtuales, pero quiero colocar a su consideración eh, algunos elementos importantes. Eh, en este webinar se han desarrollado por los compañeros que me han antecedido algunos elementos que se han colocado para la reflexión y Maite nos eh, nos promovía de que Está pasando una realidad de crimen medioambiental en nuestro planeta y que es necesario ajustar las leyes que hoy por hoy existen para que se ajusten a nuestros tiempos. Esto como un elemento necesario y urgente en vista de que hay una destrucción sin precedentes de la naturaleza. Y esto es destruir la vida en la tierra con permiso, porque ya nos han recreado los ejemplos que aquí se han propuesto de que estamos expuestos eh, a una condición de degradación, depredación, destrucción, ¿verdad? Donde el ecocidio eh, precisamente se coloca como un daño a nivel planetario en la destrucción de la única casa que los seres humanos nos tenemos, que es eh, nuestra tierra. Entonces eh, ellos han colocado y ellas el centro de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza como una forma de vivir y eh, un centro indispensable para el des desarrollo eh, de los seres humanos y si todos su entorno en su hábitat. ¿verdad? Estamos siendo privados del disfrute pacífico de la vida y esto se está desarrollando de una manera intensa y sistemática. Y ella colocaba un elemento muy importante porque estas eh, afectaciones son sistémicas, que son transfronterizas y están siendo relacionadas precisamente a la violación de los derechos humanos y a los derechos de la naturaleza. Entonces surge una pregunta importante que debemos hacernos. ¿Cómo enfrentar eh, estos acontecimientos que no tienen una interdependencia? Eh, de cara a las legislaciones, más bien tienen una interdependencia de cara a las legislaciones nacionales e internacionales, porque bien nos eh, decían los compañeros y compañeras de que en el caso, por ejemplo, de Brasil, ya hay muchas leyes importantes, eh, tienen leyes medioambientales, pero estas se vuelven inoperantes porque no hay un mecanismo de... por la destrucción de la pandemia, por ejemplo. Entonces, eh, todos los elementos de afectación, digamos, eh, más bien todos los mecanismos que tienen los pueblos para poder promover los derechos y la protección a la naturaleza, están una, eh, relacionados a una ley civil ¿verdad? La mayoría de accidentes producidos precisamente eh, han causado ecocidios, pero las comunidades afectadas dentro de esos ecosistemas, eh, aunque han llevado a juicio a través de esas leyes y civiles que tienen como resultado multas nada más para las transnacionales que las afectan, no trascienden y precisamente estas transnacionales ya consideran eso dentro de los costos, eh, dentro de estos proyectos de depredación y en ese sentido siguen contaminando y beneficiándose. Entonces eso hace eh, reflexionar que necesitamos una ley penal donde precisamente se, se establezcan eh, responsabilidades individuales, pero también colectivas, y que estas responsabilidades sean penalizadas y que estén incorporándose. Eh, que den cuenta desde los directores ejecutivos de esas grandes empresas, los gobiernos que no implementan, no garantizan los derechos de los pueblos originarios, de las sociedades, ni mucho menos de la naturaleza que también eh, sean penalizados los directores de los bancos que precisamente dan los recursos, ¿verdad?, para que existan estas depredaciones. Entonces, es necesario eh, esta ley para crear el marco jurídico que eh, los pueblos podamos acogernos a ella, pero también eh, tan, hacían una reflexión al respecto de que pasa por la conciencia de cada ser humano de cambiar el saber hacer y relacionarnos con nuestra madre naturaleza. Y en ese sentido, pues también hay una consideración en que los derechos de la tierra sean promulgados universales. Y que estos sean visto desde el de nivel local, es decir, de que haya un, una... ...es importante precisamente porque es allí donde se están afectando y están generándose los ecocidios. Y ya Vanessa nos decía, el ecocidio es un suicidio se comete porque se destruyen los eh, seres vivos a la madre naturaleza y aniquilan la propia vida de los seres humanos y de sus entornos. Entonces, eh, la perspectiva de tener eh, una primera ley es precisamente orientar a la comunidad de que una norma le aporte precisamente a la necesidad de tener esa interrelación tanto nacional como internacional, y que sean derechos defendidos internacionalmente, no solamente en la localización. Ya nuestras compañeras de Brasil y las compañeras del Salvador hacían una relación de casos específicos donde, donde se ha hecho un ataque directo a los derechos de los pueblos originarios. Y ya eh, en este actuar, de la organización de la juventud frente a la destrucción de la Amazonía, hay precisamente activado en el sistema internacional este tema de un ecocidio verdad a esos derechos de la naturaleza que están defendiendo el único pulmón del planeta que significa la Amazonía. Entonces, al, al decir defender la vida de los seres humanos, debemos entender que hay una conexión, conexión entre el respeto por el planeta y la naturaleza y los seres humanos que compartimos esos entornos. Y en ese sentido, la, animaba a la compañera a que la juventud participe precisamente en esta agenda pública, identificando las afectaciones y las problemáticas que como juventud están teniendo eh, y que sean... Ellos los, y ellas las protagonistas de esta lucha por el planeta. Además, colocaba un elemento importante y decía, la pandemia es una consecuencia de la destrucción sistemática de la naturaleza. Y todo el mundo estamos sintiendo las afectaciones eh, en ese sentido. Entonces, por un lado, la demanda es que los países cumplan las metas de la cumbre de París, por ejemplo, y que también analicen y visibilicen las consecuencias de no cumplirlos, eh, porque las afectaciones al cambio climático ya la estamos viendo. Entonces, esto nos hace reflexionar de que es una preocupación de los movimientos mundiales y no... Y nacionales también. No es un problema solo de Brasil, no es un problema solo de la región centroamericana, sino más bien es un problema de, de todo el movimiento social internacional para hacer acciones judiciales verdad que pongan en evidencia precisamente es urgente que se introduzca el concepto de penalización por la defensa de los territorios. Esto es clave. En nuestra lucha por los derechos de la tierra es un suicidio y tenemos que defenderla. También señalaban los compañeros que me han antecedido que detrás de todos estos impactos existe un proyecto colonizador, un proyecto que eh, está eh, tomando una relación androcéntrica y sistémica en nuestra forma de concebir las relaciones sociales entre los seres humanos. Entonces, en este sentido, las afectaciones no son iguales para los hombres y las mujeres. Esto ha, ha sido colocado por los estudios que se han hecho. Es decir, que la carga de la forma en que se está destruyendo la naturaleza, la estamos sobrellevando las mujeres. Y en ese sentido, las acciones que se realizan contra el medio ambiente por estas empresas multinacionales, decía Karen, están en aumento en nuestras regiones latinoamericanas y estas están íntimamente relacionadas con la violación a los derechos humanos es decir que estos no dependen únicamente de que los estados los reconozcan y garanticen sino que cada vez haya una mayor conciencia social que los defienda y demande y que se creen mecanismos que sienten precedentes para su plena protección como una tarea global Asimismo, se requiere de estas normativas que deban proteger el medio ambiente y que generen mecanismos que sancionen eficazmente su violación. Dejo estas ideas a su consideración. El tiempo es corto para hacer todo un debate alrededor, pero eh, la mayor eh, digamos, eh, reflexión que debemos hacer es cómo vamos nosotras, comunidad organizada internacional, Seguir elevando nuestras voces para que los defensores de derechos humanos, que bien decían nuestras compañeras de Brasil, verdad, son los que están siendo perseguidos, muertos, violentados y eh, desplazados de sus propios territorios. ¿Verdad? Cómo esta lucha no es una lucha de la comunidad en la Amazonía, de la comunidad en el Bajo Lempa en Centroamérica o de otras comunidades que están siendo afectadas, sino es una lucha de todas y de todos. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias, Cristina. Y tenemos una última pregunta de último momento Um, dice, ¿cómo podríamos garantizar que el cambio de un gobierno a otro, de izquierda, a derecha o al revés, no signifique que las leyes a favor de la naturaleza sean abandonadas o desechadas? la um, palabra, Maite. Pues eh, precisamente ese es uno de los motivos por los que necesitamos a la jurisdicción universal, necesitamos estas leyes internacionales que están por encima de los estados, de forma que da igual que el gobierno que esté en el poder en un país determinado sea de derechas o de izquierdas. Si se produce un ecocidio y el ecocidio está reconocido como crimen en la jurisdicción universal, eh, se podrá juzgar a los responsables de un ecocidio. Y también me gustaría, es que me he quedado justo sin sonido en la anterior pregunta y se está, eh, no se oía, no oía, no sé lo que, lo que se ha dicho... Eh, pero yo sí que me gustaría lanzar el que tenemos la posibilidad de crear este crimen universal de cocidio justo este año en la reunión de la Asamblea Anual de Estados Parte de la corte penal internacional que sucede en diciembre y tenemos que ir a por ello y para eso nos tenemos que unir todos los ciudadanos del mundo para exigir a nuestros gobernantes que eh, se comprometan a sacar adelante eh, la enmienda al estatuto de Roma y que se cree el crimen de ecocidio, el crimen internacional de ecocidio. Eh, pues eh, ahí lanzo esto en busca de alianzas con todas las organizaciones eh, sociales, todos los movimientos indígenas, todos, eh, todas las personas que quieran apoyar la creación de este crimen que va a cambiar la relación de los seres humanos con el planeta eh, a través de, de este marco legal, pero también uniéndonos desde el corazón. Así que eh, pues eh, espero que sea así y que nos unamos todos. Con, eh, bajo el paradigma de te, tenemos que acabar con el ecocidio a nivel mundial. Muchísimas gracias, Maite. Eh, le quería dar la palabra a Chai que quería eh, comentar algo antes de terminar también nuestro webinar. Eh, adelante. No, solo quería comentar rápidamente sobre la pregunta que fue feita sobre Né, a questão do financiamento por eh, pelo que eu entendi siempre que me preguntan, ¿cómo ah, então como que a gente pode eh, apoiar ah, as populações indígenas as comunidades indígenas o as organizações que vem trabalhando mesmo né na, na, na base para la preservación de da floresta e eu acho que meu companheiro já estouu muito bem né, eh, a gente precisa mesmo que que o mundo escute mais do que os povos indígenas é eh, a dizer, né? Que essa invisibilização acabe mesmo porque eu, nós povos indígenas ainda somos invisibilizados, né? E essa valorização mesmo do saber das comunidades que vivem na floresta, né? E, e além disso, a gente precisa, sim, de, de financiamento financeiro, as próprias organizações, né? A gente precisa desse apoio É, aos nossos líderes também, a los nuestros líderes también a la situación que o Brasil viene pasando en la cuestión voltada para los defensores de derechos humanos y e, los e e pueblos indígenas es muy complicada es muy seria como fue bien explanado por la Tilde también lo que viene sucediendo es ataque a nuestras vidas a nuestros territorios ellos continúan desde desde la colonización desde que a gente está hablando de colonización a serem eh, explorados y e destruídos. Até hoje, as nossas vidas y e territórios son explorados. Né? Então, a colonización, ela veio y e nunca foi. Né? A gente continua sofrendo y e continua eh, pagando por isso, y e lutando, porque a luta continua. Né? A gente não vai parar de lutar, porque eh, a gente también faz parte da natureza. Eh, también somos a natureza. A gente tem que começar a entender. Isso também. E, e, e também uma coisa importante né, é, é, não, é tentar contribuir menos ou cada vez menos com esse sistema. Né? Por exemplo, não comprem carne que vem de terra indígena. A gente tem um problema muito sério aqui na terra indígena Uruguai, Uau, né que está cheio de gado lá dentro, é, enfim, tem exploração do dos minérios mesmo nas terras indígenas, então não compre gado que vem das terras indígenas aqui no estado de Rondônia, é um exemplo simples para nos ajudar e tem como saber isso? Tem, é, a gente já, a gente sabe, por exemplo, que a, J, a JBS é, se utiliza de, de carne que vem de terra indígena, né? então é, é um bom exemplo também para a gente estar apoiando né, essas comunidades. Y e yo acho que, como a Maite respondeu muy bien, mas yo acho que é, a questão también sobre né, garantir uh, que, que, é, que os derechos da, natu da natureza no sejam é, deixados de lado, independiente de governo, é exatamente que hablar de derechos da natureza, falar de derechos humanos, no debe ser una pauta de un um gobierno, entendeu? No debe não deve ser una pauta de un um político mas isso vai além, entendeu? A gente tem que começar a pensar nisso além mesmo. E era só isso que eu queria acrescentar mesmo. E obrigada mais uma vez, gente. Muito obrigada, Chay. Um, Vanessa, Tari, se querem complementar algo ou comentar algo antes de finalizar, por favor, adelante. Não, apenas agradecer muito a... Um, Tudo isso que eu via, tudo isso que eu pude aprender e a oportunidade de fazer essa troca e, e desejar que a gente possa sim unir as nossas, os nossos esforços, as nossas mãos, as nossas energias para cocriar esse mundo novo, que a gente possa apoiar-nos mutuamente, já que não temos esse apoio né, externo e tão facilitado e seguirmos sempre juntas. Juntos, juntas, juntas. Obrigada. Muchas gracias. También agradecer la oportunidad para compartir y aprender de lo que se está dando, ¿verdad? Y, bueno, saber que no estamos solos y solas en esta lucha de reivindicar el territorio y la defensa de los derechos humanos y colectivos principalmente, y que eh, es todo un desafío el que podamos también eh, mantener, digamos, la, la memoria colectiva, porque, como bien lo decían, los pueblos ancestrales han sobrevivido por eso, por la defensa férrea, su territorio y su cultura. Entonces, que podamos avanzar juntas y juntos en, esta, en estos retos. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas para os palestrantes, mas também para os nossos ouvintes, é, atravessando o continente, é, falando em português, e nos integrando também, entendendo e aterrissando a, a nossa realidade latino-americana. Realmente temos muitos desafios, e a gente vê que começou a estruturar né, a, a, o movimento internacional, e o desafio é como a gente vai traduzir isso para nossas realidades locais. Bueno, esperamos verlos en una próxima ocasión en la Cruz de Justicia Climática, estar haciendo otros webinars o actividades. Y también recomiendo que revisen las organizaciones de nuestros conferencistas, de nuestros palestrantes, y entren en contacto, vean y, y hasta, sean también voluntarios de las iniciativas de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, muy cuidado y hasta más.